Buenos días, criaturas indomables y bienvenidos a esta nueva edición de Libera tu potencial. Hoy tenemos la suerte, la fortuna y el honor de tener a, a Roberto Marijuán que nos va a hablar de Libera tu productividad y alcanza todas tus metas. Es un especialista y un apasionado, tanto en comunicación como en ventas, como en marketing, además tiene una empresa desde la cual desarrolla un montón de proyectos interesantísimos que se llama Suma Importancia, eh, es diplomado en comunicación por el Dale Carnegie Institute y nos va a compartir un montón de consejos con nosotros sobre cómo sacar el máximo partido a nuestro tiempo, a nuestros hábitos y vamos a aumentar nuestra productividad. Muy buena Roberto, ¿cómo estás? Pues lleno de energía. Por fin es lunes, porque para los emprendedores, para quienes dependemos de nosotros mismos para ganarnos la vida, el lunes es el mejor día de la semana, porque tenemos cinco días por delante para hacer lo que queremos, para acercarnos a nuestros sueños. Efectivamente, cuando uno ama lo que hace, me imagino que saltas de la cama, especialmente si es lunes, porque ahí es cuando a lo mejor has planteado el domingo por la tarde-noche las cosas que quieres hacer esta semana y te levantas con todo lo bueno que tengo que hacer ¿no? esta semana. Así es. Eh, al final en la vida y eso hablaremos hoy largo y tendido sobre ello, todo trata de engañarse a uno mismo. Y tú eso te puedes es. engañar de manera negativa diciendo un oh, lunes, vaya mierda, o puedes decir, tengo toda la semana para cambiar aquello que no me gusta y para hacer aquello que me motiva. Exacto. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo definirías tú la productividad? Bueno, pues la productividad al final no es más que hacer aquello que quieres hacer de la mejor forma posible. En el menos tiempo posible, invirtiendo los mínimos recursos y conseguir resultados que a ti te, te satisfagan o que satisfagan, digamos, a quien, a quien tienes alrededor. El mayor problema es que nos pasamos la vida haciendo cosas que ni nos sirven absolutamente para nada. Hay una frase que digo mucho cuando trabajo con empresas, ¿no? haciéndoles consultoría, la de decir, ¿tú trabajas o estás liado? Porque al final te das cuenta de que muchas personas están durante ocho o más horas al día en su puesto de trabajo, pero que la eficacia de lo que hacen, de sus acciones, es muy muy muy baja. ¿Y cómo podemos detectar esas actividades que roban nuestro tiempo y nuestra energía y como que nos enredan de aquellas que realmente nos acercan a nuestros objetivos, a nuestros resultados? Siendo conscientes. Esto es yo creo que la clave de absolutamente todo. La productividad está basada en los hábitos y los hábitos pues, son una herramienta de la evolución, ¿no? Un... pequeños atajos que toma nuestro cerebro pues, para conseguir resultados de una manera que energéticamente no nos cueste demasiado. Ya sabes que al final pensar o cualquier actividad cerebral consume energía y nuestro cuerpo está constantemente buscando la manera de ahorrarla. La forma en la que ahorra esa energía muchas veces es a través de la automatización. Cuando aprendemos algo nuevo se establece una conexión, una, una sinapsis neuronal y que a medida que vamos trabajando sobre esa acción y vamos repitiendo la, la vaina de mielina, lo que rodea el axón, pues se, se hace más grueso. Eso facilita digamos la conexión, con lo cual lo que hace es ahorrar energía para, para volver a realizar esa acción. Claro, tenemos nuestro cerebro lleno de esas conexiones que hemos eh, desarrollado a lo largo del tiempo con estos hábitos que tenemos a día de hoy, de los que ni siquiera somos conscientes. Pero nuestro cerebro está súper contento. El objetivo suyo no es el hacernos felices, el objetivo es mantenernos vivos y consumir el mínimo de energía posible porque en algún momento, si necesita esa energía, tendrá que tirar de ella. Eh, supongo que también para establecer eh, una una buena rutina de productividad y ejercitar este músculo que se forja con el hábito, eh, con la práctica, necesitamos también establecer nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Qué consejo nos darías para establecer nuestros objetivos? Pues fíjate, lo, lo, lo más difícil en esta vida no es cumplir con los objetivos, lo más difícil es tenerlos. Y el tenerlos pasa absolutamente por un proceso de autoconocimiento. <risa> Te das cuenta de que la mayor parte de la gente está cumpliendo los objetivos de otros, de alguien que les dijo, pues igual sus padres o sus profesores o su, su entorno más cercano, su pareja, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Y alguien en un momento determinado hace suyos esos objetivos y piensa que tiene que hacerlos. Uh -huh. Fíjate que en estos momentos de crisis, en estos momentos de cambio, hay muchas veces que las personas, claro, paran a pensarse seriamente qué es lo que están haciendo y si lo que están haciendo realmente es lo que quieren hacer. Uh -huh. Cuando hacen esa reflexión, en muchos casos dicen, es que, ¿cómo he llegado yo aquí? Si yo no quería venir aquí ni quería hacer esto, ni realmente quiero hacer esto. Por esto te encuentras con tanta gente ahora mismo que se están reinventando, que están buscando nuevas maneras no solamente de ganarse la vida, sino de, de contribuir a, a desarrollarse como personas, a ser más felices, a, a, a encontrar digamos ese potencial que tienen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de fijarnos objetivos es, Trabajar en este proceso de autoconocimiento, en decidir qué es lo que quiero. Igual piensas que lo que quieres es tener dinero, pero igual lo que quieres es tener tiempo para tu familia. Y has entendido que la manera de tener tiempo para tu familia es tener dinero pues, para poder ir de vacaciones con ellos. Y resulta que estás sacrificando 11 meses al año por disponer de un mes. Entonces, en muchos casos lo más difícil digo es tener un objetivo. Una vez que tú tienes un objetivo, es todo mucho más sencillo. Porque cuando tú sabes qué es lo que quieres, acabas encontrando la manera de conseguirlo. Cada uno tenemos objetivos distintos. Pero ese es, el, ese es el desafío. Hay objetivos a lo grande y hay objetivos pequeños. Hoy vamos a intentar hablar de los objetivos pequeños. Porque al final las rutinas y los hábitos son los que nos llevan a donde queremos estar. Estamos hablando también de que hay distintas áreas en nuestra vida, que algunas son personales, otras son profesionales otras son de salud entonces eh, hay que lograr un equilibrio entre ellas, ¿no? cuando uno logra un grandísimo éxito profesional pero ha abandonado a su pareja, a su familia o su salud, pues ahí vamos mal eh, y viceversa, ¿no? si uno se vuelca continuamente en su familia pero no produce nada, ni logra que su trabajo le remunere pues tenemos un problema, ¿no? entonces de alguna forma cuando todas ellas están a flote hay algo que lo, se logra una armonía y uno vive con mayor satisfacción que en el fondo es el verdadero objetivo, no tener una satisfacción y decir, mira, me gusta mi vida, me siento desafiado, estoy haciendo cosas que siento que construyen en alguna dirección, entonces por ahí siento que va, está bien orientado, no es una brújula interior un poco, ¿verdad? Me encanta eso que comentas porque realmente es un punto súper importante el tener esa sensación de avance. Cuando nosotros nos encontramos estancados en la vida y nos da la sensación de que hemos entrado dentro de algo rutinario, donde no hay un descubrimiento, donde no hay un avance, donde no sientes que tú realmente estás avanzando en tu, en tu vida, pues acabas al final pues con depresión y acabas pues eso, con una situación digamos, de malestar general que en muchos casos además hasta somatiza ¿no? y acabas, y acabas enfermo En el tema de las áreas, tú que conoces mucho todas las herramientas con las que trabaja el coaching, está la llamada estrella de la vida, en la que habla de esas áreas diferentes, no el área económica y financiera, el área de amistad, el área de pareja, el área de familia, el área de trabajo. Todo eso no dejan de ser más que constructos sociales. Se trata de estar medianamente bien en todos aquellos que sean importantes para ti. Hay mucha gente para las que tener mucho dinero es súper importante y hay otras personas con las que tener el dinero para, para vivir y, y poco más, les es más que suficiente, porque se nutren de otra manera, se nutren a través, no sé, de la filosofía, a través del aprendizaje, a través de las relaciones. Entonces, no tenemos por qué adecuarnos a la estrella que la sociedad nos dice que tenemos que equilibrar. Tenemos que, que ser, al final, conscientes y ser consistentes y consecuentes con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos. Cada uno es feliz a su manera, no hay una definición de felicidad, no hay esto que nos han vendido de... Si logras hacer esto, si te casas, si tienes hijos, si escribes un libro, si viajas en globo, vas a ser feliz. No. Cada uno tiene que ser responsable de encontrar aquello que le hace feliz. Y además la felicidad se encuentra en el camino. Todos lo sabemos. No es una meta, no es un destino, no es cuando llegue seré feliz. No. O eres feliz en el día a día o tienes un problema muy serio. Roberto, eh, ¿hay algún suceso en tu vida, algún episodio, algún momento que hizo que empezases a desarrollar toda tu productividad porque hiciste clic, porque definiste un objetivo vital o porque conociste a alguna persona, hiciste algún curso que de pronto empezaste a trabajar de otra manera distinta? Pues fíjate, eh, fue una cosa curiosísima porque fue una discusión familiar, una discusión de pareja. En las casas lo normal es que las personas se dividan las tareas, entonces... En mi casa, en mi caso, lo que hicimos fue dividirnos las tareas en función no de lo que nos gustaba, sino lo que menos nos disgustaba. ¿no? Entonces, pues uno preparaba la comida, otro esperaba Yo una de las responsabilidades era la de tender la ropa. Entonces, un día en una discusión de estas típicas, de tú haces más, tú haces menos, ¿no? de las que todos tenemos, pues escuché algo como, pero yo es que tiendo la ropa. Y la contestación fue, tú no tienes ni puñetera idea de tender la ropa. Y a mí eso me sentó como una patada de verdad, porque dije, vamos a ver qué ciencia hay detrás de tender la ropa. No tiene ningún sentido, que me digas que no sé tender la ropa. Y le dije, eso no tiene que quedar así, eso no lo tienes que argumentar. Y caray, si me lo argumentó. Pero bien, además, que todo en la vida es un proceso. Entonces, el proceso de tender la ropa, es un proceso que empieza, pues cuando tú te desvistes, igual para ducharte, echas la ropa en el cubo, esa ropa va luego a la lavadora, de la lavadora va a tender de tender va a planchar y de planchar va a los armarios. Entonces, claro, yo cogía la ropa de la lavadora y la atendía como buenamente quería. Claro, de repente me hacen consciente de que ahí hay un proceso, de que según tiendas la ropa, la siguiente parte del proceso va a poder facilitarse o va a poder dificultarse. Y luego cuando la recogía, pues la ponían un montón. Claro, cuando llega la siguiente fase, que es la de planchar, te encuentras con un montón de ropa arrugada a la que es dificilísimo quitar las arrobas. Claro, cuando de repente te dicen, no, no, es que hay una manera de hacerlo, en la que si tú lo cuelgas de una manera determinada con las pinzas, y luego la doblas al recogerlo, la labor de planchado se facilita enormemente. Fue una revelación porque me hizo consciente de que todo, todo, todo en la vida son procesos. Y que cualquier resultado que tú obtengas, que es el de llevar ropa limpia y planchada, ha tenido una serie de pasos y que si tú haces bien todos los pasos, las cosas se facilitan muchísimo. Pero si haces mal uno solo, lo dificultas. Porque no me fijo ya en el resultado, me fijo en cómo se llega a ese resultado. A nivel de consultoría, una de las cosas que hacemos es eso. Si queremos que una empresa, en este caso, cambie, no podemos fijarnos en el resultado y decirle, tenéis que conseguir esto. Tenemos que decirles cómo hacerlo y eso se hace, en este caso, a través de esos pequeños hábitos, a través de esos pequeños pasos. Cuéntanos entonces, ¿cómo podemos trasladar este aprendizaje que hiciste de la, de la lavadora, de la colada, a una persona que quiere sacar el máximo rendimiento, bien porque es un trabajador, porque es un emprendedor, porque está dentro de un proyecto? ¿Qué cosas podemos aplicar? el primero lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que queremos conseguir. Necesitamos establecer una meta, un, un objetivo. Una vez que tenemos ese objetivo, nos tenemos que olvidar del objetivo y nos tenemos que centrar en el día a día, en el trabajo. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es adelgazar. Tú lo que tienes que hacer es un plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer para adelgazar? Bueno, pues por ejemplo, todos los días pues tengo que hacer algo de ejercicio, que no estoy haciendo actualmente. O tengo que comer de una manera diferente. Entonces, todo eso son procesos y lo que tienes que hacer es, primero, ponerlo fácil. En muchas ocasiones fracasamos a la hora de cumplir con nuestros objetivos porque nos ponemos objetivos muy ambiciosos y valoramos a los demás en función de lo que hacen. Pero no somos conscientes de que nosotros hacemos exactamente lo mismo con nosotros mismos. Y estamos constantemente creando una imagen de cómo somos en realidad. Y como lo hemos hecho durante tanto tiempo y además lo hemos hecho dentro de nuestra mente, nos hemos llegado a creer que nosotros somos de una manera determinada. Eso es lo primero que tenemos que romper para entender que podemos cambiar. Tú no eres de una manera determinada. Tú estás en una situación determinada. La verdad es que tú estás gordo. Y estás gordo, además, por una serie de hábitos que tú tienes, aunque sean invisibles. Tú estás en una situación porque has llegado a ella a través de lo que haces, y tú fumas un paquete diario durante el tiempo suficiente eh, todos los días, eso es un hábito, tú lo normal es que desarrolles un resultado, y el resultado pues, será un enfisema o un cáncer. Tenemos que hacerlo fácil y tenemos que entender que si no somos capaces de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo, cuando queremos cambiar un hábito, es porque ya hemos llegado a un momento en el que estamos pensando este hábito no me lleva a ningún sitio, no me siento bien con él, de alguna manera debería cambiarlo, pero a veces lo hemos intentado y no hemos logrado hacerlo. Y no lo hemos logrado hacer en muchos casos porque no lo hemos hecho fácil. Si tú dices, quiero empezar a hacer ejercicio y no has hecho ejercicio nunca, lo normal es que te rindas y demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo es algo tan sencillo como decir, todos los días, cuando me levante voy a hacer tres flexiones, ya está, tres flexiones. Y tu propio cerebro te va a decir, tres flexiones, pero eso es una mierda, ¿vale? Pero hazlo. Y demuéstrate a ti mismo que eres capaz de hacerlo. Yo te aseguro que cuando hagas tres flexiones, ya puestos el segundo día vas a decir, o oh, voy a hacer un par de días más porque puedo. Y cuando te quieras dar cuenta, vas a estar haciendo 10, 20 flexiones todos los días al despertarte y cuando te quieras dar cuenta, vas a ver que tus brazos han crecido milagrosamente. Mientras no seamos capaces de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo a través de la sencillez, de la simplicidad no vamos a conseguirlo. Entonces la facilidad es una, es una gran clave. Mira, por ejemplo, un, unos pequeños trucos que yo hago... Para, para facilitarme las cosas pues mira, descubrí que por ejemplo por la mañana que yo quería salir a, a correr un poco para activarme eh, si ponía las zapatillas de deporte ya preparadas con, con los calcetines y con el pantalón de correr ahí a mano pues me facilitaba mucho porque era levantarme y aún con la legaña pegada y el ojo medio tal me las ponía y ya salía a la calle y ya una vez en la calle por amor propio ya me ponía a hacer un trote cochinero aunque sea para elevar un poco el pulso cardíaco y poco a poco ya arrancaba mi día ¿no? o ese libro, novela, que quería terminármela para ya empezar el siguiente, pues lo que hacía es la dejaba al lado de la mesita o encima de la almohada, por la página en la que yo estaba leyendo, dado la vuelta y haya apoyado. Por lo tanto, cuando me iba a dormir, yo sabía que lo iba a coger porque era fácil. Era como, solo tengo que darle la vuelta y seguir leyendo el párrafo que había dejado. Entonces, a mí mismo también he intentado facilitarme estas cosas, que son pequeños hábitos, pero como dices, a largo plazo, es ese pequeño hábito de terminarte esa página que no habías leído, la que al cabo de la semana y del mes hace que te hayas leído un par de libros más que eran los que tenías planteado, ¿no? Pequeños cambios generan a la larga inmensos resultados. Sí, fíjate que es tremendamente curioso porque es un concepto que trabajamos mucho en persuasión, en ventas. Pues estas pequeñas acciones como dejar preparadas las cosas del día anterior, ponértelo fácil, ponértelo visible, hace que sea muchísimo más sencillo. Es como A, a la hora de dejar hábitos es exactamente lo mismo. O sea, tú quieres dejar de fumar y dejas el paquete encima de la mesilla. Es lo primero que ves por la mañana. Las posibilidades de éxito que tienes son pequeñísimas. Cuando tú quieres coger un hábito, tienes que hacerlo visible lo máximo posible y cuando quieres dejar un mal hábito, tienes que hacerlo invisible en la medida de tus posibilidades. Perfecto. Y Roberto, ¿cuál es el rol de la familia, de la pareja, de los amigos a la hora de construir estos buenos hábitos? Pues al final el contexto lo es todo. En muchos casos, todos nuestros hábitos tienen un, una fase previa que es el disparador. Si tú dejas o intentas dejar de fumar, se supone que tu entorno lo que va a hacer va a ser apoyarte. En algunos casos eso es verdad y en otros no. ¿Qué es lo que sucede? Si tú dependes del apoyo de los demás para desarrollar un buen hábito o eliminar un mal hábito, estás vendido. Porque es como hablan de la felicidad. Si, si depositas tu felicidad en que otra persona te haga feliz, dependes de otra persona por completo. Entonces... Todo lo que es el entorno te puede apoyar o te puede obstaculizar, pero la clave no está en el entorno. La clave está en que tú entiendas el para qué, el por qué tomas la decisión de algo, el por qué has tomado la decisión de convertirte en otra persona. Tienes que entender para qué lo haces. Si lo haces simplemente por un tema de presión social o es porque realmente tú te quieres convertir en otra persona. Y cuando tú te quieres convertir en otra persona, todo se facilita mucho. Porque muchas veces vemos el abandonar un mal hábito o el crear un buen hábito como un sacrificio. Y a nuestro cerebro, a nuestra mente, no le gustan los sacrificios. A nadie le gusta hacer algo que le duele de alguna manera, que le cuesta. La manera de hacerlo es tan simple como esa. Como decir, ¿en qué persona me quiero convertir? ¿Sí? Me quiero convertir en una persona saludable. Entonces, lo que voy a hacer es adoptar los hábitos de una persona que es saludable. Y cuando vaya a enfrentarme a una hamburguesa, diré, ¿esto es lo que haría una persona saludable? Pues posiblemente no. Igual me puedo dar un premio un día, pero si todos los días como hamburguesas, no voy a ser una persona saludable. Voy a fumarme un cigarrillo. ¿Esto es lo que haría una persona saludable? No. ¿Qué voy a beber? Voy a beber una cerveza. Pues igual una persona saludable bebería agua y te calmaría la sed exactamente igual. Entonces, en muchos casos, simplemente el hecho de pensar no en tu objetivo, sino en... ¿Qué haría la persona en la que me quiero convertir? Facilita mucho las cosas. Fantástico, trabajar como con un equivalente mental al cual quiero tender, como sabemos que es un proceso dinámico, lo que estamos hablando de la productividad y sobre todo de tender a una mejor versión de nosotros mismos, cómo vamos todos los días trabajando para aproximarnos. A veces la pareja que tenemos o el entorno o los amigos, como muy bien nos dices, va a condicionar muchas cosas. Eh, todos hemos visto la diferencia entre tener una pareja que le gusta el deporte o no, que le gusta comer sano o no, que le gusta la lectura o no, que le gusta fumar o no, y todo esto va a condicionarnos, ¿no? puede, puede tirar un poco, puede hacer que nuestro hábito sea mucho más difícil de mantener en el tiempo porque parece que tenemos casi la, la mala seducción en casa, porque va a facilitar que, vale, yo he escondido mi paquete de tabaco o mi donuts, pero es que la otra persona lo está poniendo a la vista. Entonces, ¿me tengo que seguir sugestionando a mí mismo? ¿Tengo que sugestionar a mi pareja, a mi entorno, a mis amigos? ¿O tengo que elegir conscientemente de quién me rodeo? ¡Ojo con la respuesta! Eh! <risa> Esto es un tema tan sencillo como tener una actitud de liderazgo. Sí. Es decir, lo mismo que a ti te puede influir el que la otra persona esté comiendo un donut mientras tú estás desayunando lo sano, también puede suceder que la otra persona se sienta influida por lo que tú estás haciendo, más que nada porque los resultados que vas a conseguir son radicalmente distintos. Y claro, son, son pequeños pasitos que no se ven en el día a día, pero de repente tu pareja puede decir, joder, mira cómo está y mira yo que, que me están saliendo los michelines por todos lados. Los buenos ejemplos también de alguna manera atraen a la gente. Y además, a la gente la lideras con el ejemplo. Tú no puedes hacer que tus niños gusten de la lectura porque les digas todos los días que tienen que leer. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Y leyendo es como de repente tus niños van a decir, ¿y qué es lo que haces, papá? Y nosotros podemos pensar que, que estamos rodeados de demonios, de diablos que están constantemente poniéndonos a prueba. O podemos decir, no, no, yo soy una persona que soy un ejemplo para mi entorno. Y estoy dando mi ejemplo para mí mismo. Y todo esto es una cuestión simplemente de pensamiento. ¿eh? Tú puedes pensar uno, otro o todo lo contrario. Y todo es real. Siempre que tú seas consciente de ello. Por eso es tan importante el tener el para qué. El hacer las cosas no porque eh, te ha surgido en un momento determinado, sino entender que eso va a ser bueno para ti a largo plazo. Fíjate que el poder de los hábitos es el poder de los pequeños pasitos. El, el que tú leas un libro y tengas una nueva idea un día, eso no cambia nada. Pero el que tú leas un libro todas las semanas y todas las semanas tengas una o dos ideas nuevas, eso cambia tu vida. Hasta incluso tú, proponiendo tu ejemplo, ves que tu entorno no cambia. Si tú quieres ser presa de ese entorno y que vas a primar la relación frente a lo que tú realmente quieres y vas a ser un infeliz sí rodeado de personas que no están al nivel de evolución al que a ti te gustaría estar o tienes que tomar la decisión igual no de separarte de ellas completamente porque no puedes, por lo que sea, porque son tu familia, porque son tu círculo más cercano. Pero sí pasar menos tiempo con ellos. Tú lo sabes perfectamente que las personas cuando empezamos a vibrar en una determinada onda acabamos atrayendo en nuestras vidas a gente que vibra en esa determinada onda. Cuando tú estás con gente que tiene hábitos poco saludables, tú al final estás rodeado de gente... Que, que es poco saludable, pero sin embargo cuando empiezas a hacer ejercicio empiezas a conocer a gente que tiene otro tipo de hábitos diferentes y que al final para ti son un ejemplo. Roberto, eh, imagínate que hemos hecho de un hábito, un hábito atractivo, que ya estamos embarcado en él, que nos hemos, digamos autoconvencido, nos hemos sugestionado para eh, embarcarnos en esa disciplina, en esa práctica regular de insistir en él, de meterlo en, nuestro, en nuestra rutina diaria, no solamente mm, sentir el, el esfuerzo, la lucha para hacerlo, sino que necesitamos sentir que es fácil, que es atractivo, que viene y por lo tanto, porque tenemos muy claro los beneficios que nos va a reportar y lo bien que nos vamos a sentir eh, una vez que eh, estemos ya embarcados en ello. Ahora la pregunta sería, ¿cómo vamos a mantenernos motivados a largo plazo? Tú estás pensando que vas a tener que tener todos los días la motivación necesaria como para seguir haciendo algo, es que sigues estando en este proceso mental que es el del sufrimiento. Si tú en este caso quieres convertirte en una persona saludable, tú no tienes por qué sufrir siendo una persona saludable. De hecho lo ves, que la gente que empieza a hacer ejercicio y empieza a tener resultados, oh, de cada vez quiere más. Si tú has instaurado ese hábito, ya te has convertido en esa persona. Solamente vas a tener esas dudas en el caso de que no estés haciendo eso, de verdad, porque tú lo sientes, porque tú lo quieres. Y algo súper importante, tienes que perdonarte los pequeños fallos. Yo tardé años en dejar de fumar. Esta es la vez más larga que, que llevo, no sé, ya he perdido la cuenta, no sé, si llevaré cinco o seis años, pero tuve intentos. Y tuve intentos en los que llevaba un año sin fumar y un día, por lo que sea, pues por, por al final por las condiciones que siempre son iguales, ¿no? Pues Terminas una cena, o vas a una boda, o vas a un tal, y de repente te ofrecen un puro. Y tú, que siempre te gustó fumar, como siempre te gustó comer hamburguesas, o como siempre te gustaron esos hábitos, digamos, que son dañinos para ti, pues caes. Y tu cerebro te dice, ves, lo sabía, no eras capaz de hacerlo. Y al día siguiente te encuentras pidiendo un cigarro. Y a la semana siguiente te encuentras comprando un paquete. Y a la semana siguiente estás fumando dos paquetes diarios como hacías hace un año. Y has vuelto otra vez. ¿Por qué? Porque no has sido capaz de perdonarte. Porque no has sido capaz de entender que formar un hábito es algo tremendamente costoso a nivel cerebral y que no pasa nada por tener una recaída una vez. Es simplemente perdonarte y decirte, vale, hoy hice esto y volví a mi antiguo hábito. Pero esto no es la persona que quiero convertirme. Y lo que haces básicamente es volver otra vez al hábito que estás instaurando. Tener la capacidad de perdonarse esas pequeñas caídas y recaídas que vamos a tener todos cuando estamos cambiando un hábito, adquiriendo uno nuevo o dejando uno, es la receta mágica para seguir. Roberto, todo el mundo tiene 24 horas al día, pero hemos visto que algunas personas con el paso de los años han construido, ya no te voy a decir imperios, que hay algunos... Simplemente una trayectoria profesional, una empresa, una reputación, un prestigio, eh, una familia, han construido una serie de cosas. ¿Cómo es posible que otros con 24 horas no les cunda para nada? ¿Tú nos podrías decir qué hacen esas personas que realmente alcanzan más y logran que el tiempo cunda de verdad? Parece que se dilata para que metan aquellas cosas que son realmente importantes para seguir avanzando. ¿Cómo hacer de esta gestión del tiempo todo un arte y una maestría? El concepto que trabajo es el del armario del tiempo. Tiene que ver con que todos en el mundo tenemos 24 horas. Es crear una serie de apartados en los que voy poniendo lo que voy haciendo. Entonces, todos pensamos que tenemos 24 horas al día, pero es mentira. No tenemos 24 horas al día porque a medida que vamos siendo adultos, vamos vendiendo ese tiempo. Vamos a ver lo que ya no tengo, lo que ya tengo vendido. Y empiezas, pues por ejemplo, por la parte de tu descanso. Todos dormimos, todos los días. Hay gente que duerme 8 horas, hay gente que duerme 5 horas, hay gente que duerme 12 horas. Luego empiezas a meter, pues, lo que tardas en desplazarte. La reunión de los primeros martes de cada mes. El gimnasio de por las tardes, el lunes, miércoles y viernes. La, la comida en casa de la suegra, de los fines de semana. Entonces, tú coges una semana, tipo, y empiezas a rellenarla. Y te das cuenta de que tienes vendido un montón de tiempo. Es tu semana tipo. Eso prácticamente se va a repetir en 52 semanas al año. Puede ser que haya alguna semana de vacaciones, que se modifiquen esas rutinas. Pero básicamente lo que haces durante una semana lo haces durante la mayor parte del año. Pues que igual dedicas tres horas todos los días a ver la televisión. Bueno, ¿Qué impacto va a tener esto en mi vida? Si yo sigo haciendo esto durante 20 años, ¿sí? ¿qué voy a conseguir? Una vez que eres consciente, ya no puedes dejar de serlo. El primer paso para cambiar cualquier cosa en tu vida es entender qué es lo que estás haciendo ahora. Te encuentras con muchas personas que lo que quieren hacer es cambiar, quieren evolucionar. Y lo primero que tienes que ser consciente es del tiempo que tienes para eso. Tú te das cuenta de que al final tienes nada más una o dos horas libres a la semana, fuera de compromisos. Ya no te digo nada si tienes hijos y si tienes personas de las que ocuparte. Lo único que puedes hacer es determinar cuánto tiempo dispones cada semana para Ir dando pequeños pasos que te acerquen a ese objetivo. La ventaja es que cuando haces este ejercicio, te das cuenta de que realmente tienes mucho más tiempo del que quisieras. Pero lo estás utilizando en cosas que no te van a servir en absoluto, que son meramente distractores, que son cosas que en algunos casos incluso te hacen sentir mal. ¿Qué tienen en común las personas que, que obtienen eso que tú dices? Pues que se centran en aquello que importa y quitan todas aquellas distracciones que no les llevan a donde quieren estar. Tan simple como eso. La gestión del tiempo pasa por entender a qué estamos dedicando nuestro tiempo en la actualidad. Es un poco como si tuviésemos un Tetris con nuestro tiempo y hay un par de fichas que han quedado mal colocadas porque pensábamos que eran prioritarias. Entonces para mí es tan importante, pues no lo sé, darme un desayuno en el cual me pongo unas tostadas con tal que cual y las tal. Y al final me he dado cuenta que he invertido 45 minutos, una hora en ese mega desayuno, que puede estar muy bien si es una prioridad, pero luego no, has dejado de hacer otras cosas. Es decir, para introducir un buen hábito tenemos que observar cuáles son esos malos hábitos que nos alejan de nuestro objetivo y para acercarnos al objetivo que nos hemos propuesto hay primero que quitar las cosas que sobran para meter las cosas que tienen que estar necesariamente. Y ahí es donde un poco nos estamos cuestionando la prioridad de estas fichas del Tetris para que quede todo bien colocadito, bien alineado y nos damos cuenta que entra mucho más de lo que pensábamos. Igual que en un armario o en un maletero del coche si lo meto todo ahí a, a, de cabeza o vato organizadito no el concepto del armario del tiempo tiene que ver con eso. Todos nosotros tenemos en nuestra imagen la típica fotografía del armario donde todo está bien colocadito, donde todo está muy bien. La realidad es que en nuestros armarios, en los armarios físicos que tenemos en nuestras casas, hay mucho más de lo que se necesita. Entonces, porque vas metiendo ropa, vas metiendo ropa, vas metiendo ropa, pero no vas sacando nunca. Llegaría un momento en el que cuando tú tienes tu armario perfecto, cada vez que metieras una prenda, tendrías que sacar otra. Con el tiempo en nuestra vida vamos haciendo eso, vamos cargándonos de compromisos, vamos metiéndonos en jaleos, vamos diciéndole que sí a gente, vendiendo nuestro tiempo sin entender que también es limitado. Cuando hablo de tomar nota de bajarlo a tierra, hablo de hacerlo sin ninguna intención, sin decir, no, no, voy a hacer un registro de malos hábitos. No, simplemente toma nota de qué es lo que haces. Empecé a hacer esto con la comida ¿Mm? y empecé a decir, hubo eh, un momento en el que pesaba 106 kilos. Y claro, eh, cuando vas a comprar ropa y te pruebas X pantalones y ves que no te sientan bien y quieres comprar un traje y resulta que si te bien lo de abajo no te sientas viendo de arriba, empecé a tomar nota de lo que desayunaba, de lo que comía, de lo que cenaba. Siempre desayunaba dulce, siempre desayunaba un café con leche, a mí me gustaba mucho desayunar fuera de casa siempre, porque me gustaba leer la prensa mientras desayunaba, entonces lo que desayunaba era un café con leche y un, y un croissant. Café con leche y café con leche y café con leche y café con leche y croissants. Es que esto es de lunes a domingo y esos son 365 croissants todos los años. Eso es una montaña de croissants y te lo estás metiendo. Puedo buscar una alternativa y aquí tiene que ver algo con el cambio de hábitos, que es lo fácil. Pues dije, pues voy a empezar a comer pan con tomate y aceite, que me encanta también. Y en vez de un café con leche, voy a tomar un té con limón, que también me gusta. Y el primer día y el segundo y el tercero me pareció como un poco raro, como que me faltaba algo, ¿sí? Pero a día de hoy, joder, estoy encantado. Y lo que como es muchísimo más variado, porque una vez que además entiendes esto, empiezas a ver nuevas oportunidades. No tengo que comer todos los días lo mismo. El resultado en este caso fue que perdí dos kilos en cuestión de mes y pico, sin hacer nada más que eso. Y ahí es cuando tienes otro insight, cuando tienes otro destello, de que pequeñas cositas pueden tener impactos enormes si les dejas el tiempo suficiente. Vamos a abrir una pequeña ventana indiscreta en la vida de Roberto Marijuán. Yo te voy a preguntar a qué hora te levantas y cuáles son tus tres, cuatro claves a lo largo del día para hacer que sea no un día normalito, sino un día que tú digas máxima satisfacción. ¿Cuánto he alcanzado hoy? Cuéntanos. Pues mira, yo soy del género alondra, ya sabes que hay alondras y hay búhos, hay gente que le cuesta madrugar un mundo, que sin embargo cuando están por la noche son mucho más activos, y gente que en el caso de los alondras pues no nos cuesta madrugar y nos levantamos de una manera natural. También es cierto que antes madrugaba más y desde la pandemia me he sumado al movimiento del despertar natural, que es mira, yo quiero despertarme cuando la luz entra por la ventana o cuando el sol me pega en la cara. Entonces, Sí que es verdad que he cambiado mis hábitos y donde antes normalmente igual me acostaba a las 12 o 12 y pico de la noche, ahora me suelo acostar antes y me despierto pues sobre las 7 7 y pico de la mañana. Lo que hago lo primero es desayunar bien. Es algo que no hacía antes. Antes desayunaba siempre fuera de casa y leía la prensa. Y ahora desayuno en casa y igual veo un vídeo o cualquier cosa que me nutra, que no sean las noticias del día a día. Y eso me ha dado una paz de espíritu que no te puedes imaginar. Veo las reuniones que tengo, soy más de, vale, ¿qué es lo que tengo para hoy? Lo anoto todo en el calendario de tal manera que igual una vez a la semana digo, a ver, voy a hacer ese vistazo a medio plazo de qué es lo que, de qué es lo que tengo. Pero si no, es en el día a día, qué es lo que hoy tengo que hacer. Más que nada porque he logrado algo importante y es no estar todo el día apagando fuegos. La mayor parte de las veces no somos productivos porque tenemos en la cabeza una idea de qué es lo que vamos a hacer y luego resulta que viene alguien y nos lo cambia. Echamos la culpa a los de fuera, a nuestro jefe, a, a la gente que no hace bien las cosas. Pero la realidad es que cuando tú profundizas en eso, muchas veces tiene que ver con que tú no hiciste las cosas que tenías que hacer en el momento. Ese cuadrante de lo urgente y de lo importante... Es valioso Cuando tú entiendes que tienes que focalizar tu tiempo en las cosas que son verdaderamente importantes y no urgentes, tu vida se convierte en un remanso de paz. La clave de la productividad está en eso, en dejar de ser reactivo y en empezar a tomar las riendas de dónde quieres ir y qué es lo que tienes que hacer para conseguir. Estupendo. Entonces empezamos a tener una mayor claridad para empezar, de nuestros objetivos, aquello que realmente nos acerca a lo que queremos, en un, en un gran marco vital en todas las áreas, tanto personales como profesionales como de salud. Y luego, por otra parte, vamos un poco acercándonos a un día a día, como si ese día fuese una miniatura que a largo plazo va a marcar un poco nuestro destino, podríamos decir, el rendimiento, la persona en la que nos vamos a convertir con el paso de los años y luego por otra parte vamos a observar muy bien en esa mañana qué cosas sobran y cuáles tengo que empezar a meter, a fomentar de una manera fácil para reforzar acercarnos a la persona en la que nos queremos llegar a convertir y sobre todo vamos a, a observar un poco cuáles nos benefician frente a cuáles nos perjudican cuáles son importantes frente a cuáles son urgentes cuáles son no importantes y no urgentes entonces primero vamos a dar espacio a lo realmente importante para nosotros también atendiendo lo urgente pero de otra manera distinta no de una manera totalmente apresurada dejándolo todo porque si no estamos al servicio de otras personas que quieren que hagamos sus cosas de forma urgente para ellos, pero que no es urgente a lo mejor para nosotros. Y finalmente tenemos que acabar con, ese, con, con esa mala práctica que es la procrastinación, que es yo sé que tengo que empezar a correr, pero mmm, lo hago mañana. <ríe> sé que tengo que dejar de tomar mi, choc, mi café con leche, con el donut o con el croissant y tal, pero mañana y sin embargo tenemos que empezar a hacer las cosas hoy. Ahora es un momento excelente para empezar a poner en marcha estos hábitos. ¿Tienes algún consejo para nosotros para luchar contra la procrastinación? Sí. Un camino de mil millas comienza con un primer paso. En el momento en que yo piense que tengo que hacer algo, tengo que ponerme a hacerlo. Porque la resistencia está muchas veces nada más en la acción, en el empezar. Voy a planchar una prenda de ropa, nada más. Es igual que el tema de las reflexiones cuando te levantes. Si tú pones la plancha a planchar una prenda de ropa, yo te aseguro que vas a planchar dos, tres, cuatro y cuatro. Te quieres entrar, has planchado cinco o seis. La mayor parte de nosotros, cuando tenemos que hacer algo que de alguna manera no nos apetece, todo el tiempo que pasemos pensando en que tenemos que hacerlo es tiempo que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Si la piensas, estás perdido. Hay que meterse en acción. Somos gente de acción, ¿verdad? Y empezar de poco a poco, miguita, miguita, a la merma, que diría José Mota, de a pocos. ¿Sí? ¿Qué le dirías a un joven emprendedor que quiere sacar el máximo partido a su tiempo y lograr mayor productividad? Primero, que, que entienda lo que le hace feliz en esta vida. La mayor ventaja que tiene un emprendedor es que nadie le dice lo que tiene que hacer. Si tú trabajas para un tercero, tú llegas a una oficina y ya te dice lo que tienes que hacer. Si tú eres emprendedor, la, la llave de lo que tú tienes que hacer está en ti ¿cuál es el problema? que nadie nos ha enseñado a eso entonces, mi consejo es aprended a conoceros a vosotros mismos, entended quiénes sois, porque una vez que tú te conoces, todo resulta más sencillo, cuando tú tienes algo en la vida claro, absolutamente la carretera se despeja, la carretera tiene cuatro carriles, todo lo que te viene te ayuda de alguna manera a entender cómo te puede ayudar y la imagen del mundo nos la construimos para bien o para mal. Como te decía al principio, todo consiste en engañarnos. Y si tú has llegado a la conclusión de que el mundo es un lugar feo, es un lugar lleno de dificultades, es un lugar donde las personas son horribles, tú no vas a ver más que personas horribles por todas partes. Y todo lo que veas va a vincularse a fortalecer esa idea que tú has tenido. Si tú tienes la imagen de que el mundo es un lugar donde puedes disfrutar, donde puedes encontrar gente maravillosa, te digo que vas a encontrar gente de esa manera. Tenemos que darnos cuenta de que lo único que está en nuestro poder, en nuestra vida, es nuestro control sobre lo que nosotros pensamos que es. Una vez que nosotros lo creemos, nosotros lo creamos. Fantástico. Muchísimas gracias, Roberto Marijuán, por todos estos consejos sobre productividad y por la gran actitud que desprendes, la cantidad de luz que tienes y toda la sabiduría que has forjado, no solamente intelectualmente, sino desde la práctica, con tu gran labor docente en ventas y con tu empresa fantástica. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta la próxima.